Mind the money, you get to keep it. Okay. Ready? Where is it? You're gonna force it. You get to keep it. Let's go. Mira eh. Oh. Oh no, De se te cayó. Bol. Sí. sí. No, hasta de ¿verdad? Te metes de el Metemos el combo, yo creo que con tu uno y mi combo. No, compró War, que forma, sabe que esta gente ahí está, ahí está ahí está ahí está Gastó el la. Tengo Blink, eh, hacemos bueno. el poke. ¡Jálate, perro! ¡A la, ¡Venga, mi madre! ¡Venga, oh, oh, perro! Buenísimo sí, Y creo que se está haciendo bien O oh, tal vez no mundo, Pokémon... Tira a un medic. no sé quién tiene Medic pero... No, no, no, no, no. mirá es Slow sucio Gracias Se lo mucho, espuñado, no? Ya Cuidado, gracias okay. Mira ahí. Y ahora tirame eso el 3 o el medio uh. algo. Hacemos blue. No. Uy. Uh. No. Uy. Oh no. No, no, no, no, no, seguía no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el no, el, el, el Oh, rayos. Lo, hijo de no. ¡Puta! <risa> <risa> ¡Qué concha, boludo! Ah, hay muy ¡Eso <risa> <risa> Puta, qué ofertón. <risa> Opa, está muertísima. ¡Eso <risa> esa ¡Eso es! es! Oh, oh, oh, oh. <risa> es que <risa> los nervios. Me vuelvo a la base. A lo... Eres un grandísimo estúpido. No. Qué objeto. Qué objeto. Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame, cúrame, cúrame, cúrame, cúrame, cúrame. buenísimo. Toma y ahora. Buenas ganas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. base. Ah. ah. Está. Ya, y me muero. ¿ves? Ahora sí. Aloja. Dale, salta, salta, salta. Mira, ¿eh? ¿Dónde está mi blink? Gastaron es? todo. No, qué daño, amigo. No. Me voy, me voy, me voy. ¡Apa! ¿Metemos con vaso? No, no. Tiene mucho daño ese chavo, ¿En Sí. Vamos oh, a ¡Uh! ¡Allá! ¡Uh! uh, uh, uh. guarda hijo oh, de puta vayalo, vayalo y al... Oh, a este de acá atrás ah, vale? Mike también, también, también la, <risa> la emoción le empecé a dar al chac, viste, no hay que ver eh, vamos bien, guapos, no? pues, primera vez la puta viendo como bien, ¿cuál? bien, chicos ahora es, este es se han puesto las pilas no, fuck ¡Ay ya! ¿eh? ¡No te comes! que bien! No, ese están moridos, Este están amorícido. Estoy rotísimo. Mira este one shot que le pego. ¿eh? Mira. Omar oh de Guamow, Ginger, Nani. Y vos no te salvaba, amigos. Y vos, salgo de Susano, el Gastó la vuelta. <risa> no, ¡Qué abuso. No, no, no, no. Es tuyo, es tuyo, es tuyo, Colo. Buenísimo. No, eres. <risa> ¡Eh, hey, no lo trajiste bro. bro. No. <risa> ah, ¡La bronca! ¡Peadísimo, si bro. Sí, sí, sí, sí. Ya soy otro dios, bro. Yo también quiero hacer daño. ¡No! mira. ¡A me sale eso! ¡Hay más rodazo ¡Hay más rodazo. <risa> ¡Esa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me morí. Dos horas después. ¿Qué? Bruh. Fire? A la, fire? la no, mierda, es Fire. No. ¿sí? No voy a tirar la torre. Te recibo matando, pero después es un bigote. Yeah. Hello, you you. Activate yeah. the oh, oh, ¡No! ¡Me, agasco, me morí! Eh, ¡Torre no, no, no, mierda! Vamos se <sighs> <t> <sighs> no, básico! Otro básico otro básico, otro básico! otro básico! otro básico! Buenísimo, y me muero por la última. ¡Jesús! sucio ¿sí? Sí, a... Y se llevó el. Bueno, sí, sí, sí! sí <risa> ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ay, Anderu! Kelly, vos, esta partida. Es una tortura. ¿Eh? Una tortura. ¡Oh, man! ¡Qué abu! Que mataban igual, ¿eh?